Top 5 girls de artistas hispanos. En el puesto número 5 tenemos a Paloma Mami. La artista chilena no pudo resistirse a la ola de los grills que hubo en el 2019. En Nueva York, como que si vas a la esquina a comprar, tienes que ir estilosa. Pues en este año se unió a esta moda mostrando su nuevo look en Miami. Y subió a su cuenta de Instagram videos y también una fotografía donde aparece luciendo su nueva dentadura, con joyas que parecen ser diamantes por su potente brillo. La cantante consiguió estos modelos de grills en Gold Teeth USA. Uno es de oro blanco y está instalado sobre uno de sus caninos, y el otro de oro blanco igual, pero con diamantes de entre 10 y 21 kilates y está instalado en la separación de los incisivos superiores conocido como diastema. Estas pequeñas pero lujosas piezas que adornan la sonrisa de la joven reggaetonera están valoradas entre los 3.000 y 5.000 dólares cada uno. El siguiente en la lista es J Balvin. El cantante colombiano ha lucido muchos looks muy coloridos y ha agregado a su estilo algo de brillo en su dentadura. Al igual que muchos de sus colegas, J Balvin es fanático de los lujos y por ello ha adquirido varios grills para representar su éxito en la industria. El autor de colores ha sonreído con diferentes estilos de uno de ellos ha sido de los mayores dolores del artista, pues en su momento, al intentar retirar la joya dental que se encontraba en la parte superior de su boca, tuvo complicaciones y el regatonero publicó en su Instagram el incómodo momento que pasó. Aunque posteriormente se tomó a broma el suceso, después de varios intentos, el grill lleno de diamantes de 7 quilates y cuyo valor aproximado es de 15 mil dólares, fue retirado de los dientes del artista colombiano. Actualmente J Balvin sigue brillando con sus grills y les ha hecho varias modificaciones, pues ha ido agregando más diamantes de 7 quilates en diferentes colores, como como sabemos, Anuel AA es uno de los traperos más exitosos y para presumirnos más de su enorme fortuna, el puertorriqueño también es uno de los artistas que porta mucho bling bling en su dentadura. ¿Qué es lo nuevo ahora? ¿Qué es lo que quieres hacer ahora? No sé, vamos a conquistar el mundo. En el 2020, Instagram y sus más de 28 millones de seguidores Fueron espectadores de su lujosa adquisición Con un video, el trapero mostró la pieza repleta de diamantes Y valuada en más de 1.5 millones de dólares Esta dentadura de oro es una pieza original de A.D. Jewelers Con sede en Miami, Florida Y la página oficial de esta reconocida joyería Publicó su trabajo junto a esta frase Primer artista latino con dientes hechos por A.D. Más hielo en el camino El actual esposo de la chivirica Ha querido sobresalir por más de una ocasión Con sus deslumbrantes joyas y lujos ¿Cuál será la próxima adquisición? con la que nos sorprende el chivirico. la segunda en la lista es Carol y pues muchas veces hemos visto que la colombiana viste con joyas y con mucho lujo y la tendencia de adornarse la dentadura con diamantes la ha adoptado desde que su expareja noel comenzó a usarla que se siente como mujer estar liderando con otras tantas en un género donde también hay muchos hombres entonces me siento muy orgullosa me siento muy feliz muy agradecida por la oportunidad. La autora de Tusa fue centro de algunos comentarios y reacciones de los internautas luego de que publicara en su cuenta oficial de Instagram una fotografía donde mostraba el nuevo diseño de su sonrisa que se había realizado y el cual contenía piezas de oro. Acercando la cámara a sus labios, se detalla que tienen las letras grabadas de K y G, siendo las iniciales del artista. La extravagante y lujosa dentadura que adorna su sonrisa luce muy costosa y aunque Carol G no es de revelar las cantidades que gasta en sus lujos, está de más mencionar que esta joya dental superará los miles de dólares. La primera en la lista es Rosalía, la cantante española ha sido considerada una de las pioneras en retomar la moda de los grills El móvil me paso el día trabajando con el móvil es mi herramienta de trabajo en realidad tengo todo aquí y ha deslumbrado en muchas ocasiones con diferentes piezas de lujo Rosalía ha portado grills para el video de apelé donde la cantante se colocó en los dientes el título del tema los llevó a la gala de los 40 music awards y también los usó en su último concierto en madrid y hasta los ha llevado al increíble cumpleaños de stormy al cual no podía faltar ahora que súper amiga de kylie jenner la cantante ha marcado tendencia con sus looks y sus notorios diamantes pues estas piezas lujosas la han caracterizado desde el lanzamiento de su nuevo álbum Motoman, donde lució un llamativo piercing en los dientes incisivos superiores en forma de mariposa. La cantante española se ha declarado fan de esta especie y en una entrevista explicó su llamativo accesorio. A mí me gustan mucho, las mariposas son muy bonitas, además me dan un poco de respeto y fue por eso que pensé que fueran el símbolo de Motoman. Por el momento se desconoce el precio exacto de los valiosos adornos dentales de Rosalía, sin embargo se estima que el precio puede alcanzar los 20.000 euros. Se ha cuestionado mucho esta forma peculiar de ostentar el poder adquisitivo al que pocos pueden acceder y ha sido parte aguas de debates entre la moda y la salud. ¿Te pondrías algún goril? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Recuerda compartir el video y seguirnos en todas nuestras redes sociales oficiales.